El presidente Evo Morales celebra hoy 30 años de vida sindical, mismo que comenzó en 1983 cuando fue nombrado secretario de deportes. Fue su primer cargo sindical, luego ascendió rápidamente y en 1985 fue nombrado secretario general. Tres años después, en 1988, fue elegido secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba, cargo que se constituiría en el detonador del líder sindical que empezaba a ser conocido en el resto del país. El presidente escribió en su cuenta de Twitter, en julio de 1988, el décimo congreso de la Federación de Agricultores del Trópico me eligió secretario ejecutivo. Desde entonces nos enfrentamos a la erradicación forzosa de la hoja de coca, dictada por Estados Unidos y por la que los gobiernos neoliberales masacraron cientos de campesinos. Nuestra lucha no solo fue por la coca, sino por nuestra cultura y dignidad, por órdenes del imperio, sufrir cárcel, persecución, calumnias confinamientos y varios intentos de asesinato. Querían erradicarnos, pero con la unidad del pueblo nosotros erradicamos a los neoliberales, señaló en otro tuit.